rodrigo arenas betancur rodrigo arenas betancur el ubital área rural de fredonia antioquia 23 de octubre de 1919 14 de mayo de 1995 fue un escultor colombiano muchas de sus obras son monumentos públicos fue uno de los artistas colombianos más prolíficos y apreciados nacional e internacionalmente sus bronces se caracterizan por ser melodramáticos y espectaculares. Se encuentran en ciudades a lo largo y ancho de la geografía colombiana. Fue un escultor en serie. El 18 de octubre de 1987 fue secuestrado por Asfar en Caldas, Antioquia cuando viajaba junto a su esposa y sus hijos. Fue liberado el 1 de enero de 1988, tras 81 días de cautiverio falleció en 1995 en la clínica a causa de cáncer en el hígado, sus restos reposan en Fredonia. Obras, ejemplos destacados de sus Trabajos son Armenia, Monumento al Esfuerzo en la Plaza de Bolívar Barranquilla, Cristo Libertador, Latinoamericano Bogotá, La Oración al Proscrito en el Aeropuerto del Dorado Ciénaga, Las Bananeras Ciudad de México, Prometeo en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma El Águila que cae frente a la Torre de Comunicaciones Guanajuato México la guacamaya herida. Manizales, Bolívar, Cóndor. Medellín, Monumento a la Raza en el Centro Administrativo La Alpujarra. Monumento o Fuente La Vida en el Centro Suramericana. El Hombre Creado de Energía, Pasoleta Central, Universidad de Antioquia. Largo viaje en el vientre del corazón del fuego en Beneficencia de Antioquia. El dios Pan, la flautista y el perro. Cristo Prometeo en la Universidad de Antioquia. Prometeo encadenado en la Casa del Museo de Antioquia, el desafío en el edificio del Banco Popular en el Parque de Río, Hermano Caballo en el Barrio del Poblado frente a la urbanización Vegas de Zúñiga, Avenida Las Vegas, Cristo Cayendo en la Universidad de Antioquia, Ciudad Universitaria, Bloque 16, Patio Central, Dios Mercurio en la estación San Antonio del Metro de Medellín, la familia ubicada en el edificio Mónaco. México, cabezas monumentales de los héroes de la Revolución Mexicana, Moreno, Hidalgo y Juárez y Zapata. Neiva, La Gaitana. Los Potros. Paipa, Lanceros del Pantano de Vargas, la escultura más grande de Colombia. Pereira, Bolívar desnudo, Plaza de Bolívar, Centro de Pereira. Cristo Sin Cruz. Monumento a los fundadores. Puebla, México, el Juárez. Río Negro, Antioquia, José María Córdoba. Roldanillo, el flautista en el Museo Rayo. San Benito Abad, Sucre, Cristo Moreno. Santa Rosa de Osos. Monumento a Porfirio Barba Jacob. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.